La vida me puso en tu camino para ayudarte a encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Solo la jirafa tiene que devolver el celular. Bienvenido a Parándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas, actives la campanita y comentes. A continuación veremos que el maestro le dice a león que la vida le puso en su camino para ayudarle a encontrar la verdad. La vida me puso en tu camino para ayudarte a encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Solo la jirafa tiene que devolver el celular. Lo que parece ser un acertijo. A ver, vamos a ver a quién tienen sus contactos. Uy, no no, no, no, no, no. Aquí vemos que Diana recibe una llamada de Luna, la cual es algo sorprendente que el celular se encuentre activo. Perdida de luna. ¿Ha el celular. Es la llave para resolver el caso. Mientras que Ciro visita a Mabel para que le brinde información de lo que León le impidió que investigue. Pero yo no tengo ningún vínculo con León Saga. Pero Marvin sí lo tuvo. Él te puede decir... ¿Quién mató a tu esposo? Sorpréndete con lo que viene en... Luz de luna. Mañana a 9 y 30 de la. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas, active la campanita. Estás en Farándula TV.